Gracias, eh, Presidente. El Partido Socialista propone hoy una moción para el cierre de la Comisión de Investigación de Partidos Políticos que se creó en esta Cámara, en el Senado. Nuestro Grupo Parlamentario ya en su momento no aprobó y denunció la Constitución de esta Comisión y también decidió no participar por entender que esta Comisión era un gran fraude. Esta comisión estuvo viciada desde el principio, desde su propia Constitución, como aquí ya se ha explicado. Eh, ya lo dije en mi primera y última intervención en dicha comisión. Decía entonces asistimos, una vez más, al intento de parasitación y de uso partidista de las instituciones por parte del Partido Popular. El Partido Popular no respeta las instituciones y dentro de ese hacer constante del Partido Popular de denigrar las instituciones públicas, las instituciones de todos y de todas, decidió crear una comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos para tapar y para activar el ventilador para generar ruido y para que no se oyera nada, para tapar la investigación que se estaba haciendo en el Congreso sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Pero si esto, por si esto fuese poco, es lamentable el espectáculo y la falta de respeto continuas que se están dando en esa comisión. Estas faltas de respeto van más allá de la tensión propia de cualquier debate parlamentario. El espectáculo que se está dando en esa comisión de manera constante y continuada, el espectáculo es realmente bochornoso. Es del todo, del todo eh, intolerable que en un espacio de representación pública, como es el Senado, se produzcan determinadas Actitudes, actitudes que podemos decir que son poco respetuosas o que nos abochornan, por lo, por lo menos algunos grupos parlamentarios, y que además gozan gozan del amparo de una mayoría que lo admite, que lo aplaude y que en muchas ocasiones les ríe las gracias. Una verdadera vergüenza. Es una lástima que el Partido Popular no, ha, no haya querido en ningún momento eh, trabajar trabajar desde las instituciones para reformar y para mejorar los instrumentos de financiación de los partidos políticos y fortalecer la transparencia, cosa muy, muy necesaria en estos momentos y que mi grupo propuso desde el primer momento y, en cambio, haya apostado por desprestigiar una vez más las instituciones con una actitud revanchista, la misma, por cierto, que está teniendo en estos momentos respecto a la tramitación en esta Cámara de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Dónde está su responsabilidad? Me pregunto, ¿dónde está la razón de Estado? ¿Dónde está la defensa del interés general? Pura pataleta es lo que tienen ustedes, señores, señorías del Partido Popular. Esa es su respuesta y esa es la altura de miras que tiene el Partido Popular. En todo caso, la sentencia Gürtel creo que ha dejado zanjado quiénes son los corruptos y las corruptas en este país quienes tenían un eficaz sistema de corrupción institucional. Esos eran los señores y las señoras del Partido Popular. Dice, dice la sentencia, abro comillas, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, pública central, autonómica y local. Cierro comillas, fin de la cita. El PP está incapacitado para gobernar un país como el nuestro, que es un país decente. Y así lo ha entendido la gran mayoría en el Congreso. Por eso les hemos desalojado del Gobierno. Así que esperemos que pronto se acabe el teatrillo de la Comisión de Investigación ESA que crearon con un interés partidista. De esta manera de esta manera y a cabo se podrá devolver una cierta dignidad a esta institución, ahorraremos recursos y dedicaremos tiempo señorías a otros menesteres quizás más útiles para los ciudadanos y ciudadanas de este país. gracias.